Continuando con el módulo de convertidores matriciales, hablemos de los convertidores matriciales de trifásico a monofásico. Entonces en la lámina vemos un arreglo de un convertidor que me permite, en este caso son dos convertidores matriciales trifásico a monofásico, me permiten hacer la conversión trifásico a trifásico. Entonces tenemos el primer convertidor señalado como convertidor 1, vamos, vamos a destacarlo en la figura que permite la conversión de trifásico a monofásico. Entonces vamos a tener un positivo y un negativo. Y finalmente tenemos un segundo convertidor, el CON2, que pasa de monofásico nuevamente a trifásico. Entonces, estos convertidores, tanto CON1 como CON2, los convertidores están conformados por seis interruptores, que, se, que conectan la fuente y la carga. Conectados a través de dos líneas, la positiva y la negativa, que constituye un enlace de corriente continua virtual. Fíjense que no estamos utilizando elementos de almacenador de energía en ese enlace de continuo, por eso que lo llamamos enlace continuo virtual. Con la topología de COM1 es idéntica a la de un rectificador PWM, con lo que puede operarse de manera que la tensión entre las líneas P y N mantengan una componente de corriente continua específica, es decir, un BDC mientras que las corrientes de entrada al convertidor son sinusoidales, satisfaciendo el requerimiento de factor de potencia unitario. A la inversa, el convertidor 2 puede ser operado como un inversor trifásico PWM genérico, que produce corrientes alternas balanceadas en la carga. Posteriormente, los convertidores con 1 y con 2 se denominan el primero rectificador virtual y el segundo rectificador inversor virtual uno y solo un interruptor de cada fila del rectificador virtual y uno y solo un interruptor de cada columna del inversor virtual se deben realizar, pueden operar en cualquier momento, es decir, solamente puedo tener uno conectado únicamente seis estados diferentes se permiten para el rectificador virtual con uno y ocho para el inversor con dos los 8 lo hemos visto en cualquier inversor básico donde 2 estados corresponden a 0. Lo que origina un total de 48 estados factibles para los 12 interruptores que normalmente tendrían 4.096 posibilidades que corresponde efectivamente a 2 elevado al número de interruptores que tenemos que en este caso vimos que son 12 interruptores. Se puede mostrar que la conexión entre la fuente y los terminales de la carga corresponden a cada uno de estos estados. Se puede realizar utilizando los estados definidos en de un convertidor matricial, que dijimos que eran 27. O sea, aquí tenemos estados adicionales. Pero podemos resumir la operación del puente con 27 estados que son los correspondientes a un inversor a un convertidor matricial trifásico a trifásico. La matriz de conectividad la podemos representar gráficamente como lo vemos en la figura. El primer, los primeros tres o primeros seis términos corresponden al rectificador virtual y los últimos seis términos corresponden al inversor virtual, donde de esta operación se obtienen los 48 estados posibles. Entonces, en este video, vimos el principio de operación del convertido, de dos convertidores trifásico o monofásicos para realizar un, converso, un convertidor matricial trifásico a trifásico. Esto tiene la enorme ventaja de poder utilizar conversión como rectificador virtual o como inversor virtual. Fíjense que en ese caso estaremos haciendo conversión de AC a DC o de DC a c también a través de un convertidor matricial, pero sin la necesidad de un elemento almacenado esto abre nuevas posibilidades como ya habíamos mencionado cuando iniciamos este módulo y estos convertidores se realizan dentro del mismo sustrato de silicio es decir ya viene en una sola pastilla lo cual abarata mucho los costos de fabricación y obviamente de los esquemas de control los invito a ver el último video correspondiente a este módulo que es de componentes y sus aplicaciones donde hablaremos un poquito de los componentes que se utilizan para la generación de esos interruptores bidireccionales que requerimos para la operación de los convertidores matriciales y algunos aspectos a considerar para el desarrollo los de Gracias por su atención.